se pueden mencionar estos tres temas. El segundo caso que quiero mencionar es. Eh, bueno porque eso fue los primeros peritajes que, que hicimos allá en los 90's y ahora quiero mencionar uno que hicimos eh, hace dos años para, para para San Miguel del Progreso, ¿no? un caso que ya estaba saliendo de los medios, por eso lo pongo, son los, los los como el, el de San Miguel del Progreso que se ha opuesto a a las concesiones mineras ¿no? ya ganó dos casos. El primero lo ganó porque se desistió la minera, pero pese a que, a, que, a que se daba por supuesto que ya la minera se había ido del lugar, la Secretaría de Economía volvió a emitir un decreto de libertad de terrenos. Entonces, eso la misma comunidad de San por eso lo entendió. O sea, la lucha de hecho, la lucha política ya estaba ganada, y esta libertad de terrenos lo entendió más bien como una. Eh, <risa> como una ofensa ¿sí? porque este, volver a declarar la libertad de terreno sobre una lucha que una movilización que realizó este, la comunidad con, con otras comunidades adyacentes y con Tlachinola, etc pues era provocar ¿no? de hecho pues, se sentía como una provocación lo que decía la Secretaría de Economía es que, que ellos estaban en su derecho y de hecho en su obligación de decir cuáles terrenos están libres ¿no? por lo tanto sí. además no estaba violando ningún derecho, por eso comenzaría a existir una controversia si realmente se presentara una, una minera o tuviera la concesión y quisiera explorar, que ahí podría, pero que si decía yo, pues quiero decir, pues, de hecho estoy en mi obligación de emitir este Bueno, el caso lo pueden seguir ustedes en los medios, pero eso es emblemático, ¿no? Porque de ahí se asomaron. Y... Muchas comunidades y eh, sus reglamentos y eh, sus estatutos agrarios están poniendo que ninguna autoridad agraria subsecuente puede autorizar la inclusión de medidas. Pero ese es el tema más amplio. El tema específico es, eh, bueno, nosotros hicimos un pentaje con, con varias preguntas que tenía que ver este, sí, pues con la violación a, a, a esta obligación que tenía el Estado de consultar primero a la, a la comunidad antes del 21 de emitir un decreto. Yo lo repito, yo siempre hablo de la obligación del Estado a hacer la consulta, porque hacer o sea, un comentario es algo muy ¿no? La obligación, la obligación es del Estado, a lo mejor la comunidad quiere que la consulten, ¿eh? que es el caso, es el caso de, la, de los pueblos de Guerrero. Ellos no van a aceptar las consultas, porque su derecho es más bien a dar el consentimiento. ¿Qué, qué preguntaba la, la juez? En este amparo que eh, interpuso la comunidad, en un amparo administrativo, pero, porque no, el Estado no ejerció su obligación a consultarlos antes de emitir el decreto. Este, la pregunta, la nueva referida nada más, es ¿qué tipo de vínculo, apego o relación tiene la comunidad de San Miguel del Progreso con su territorio? Porque bueno, la defensa lo que, lo que sostuvo, y eh, por eso es muy interesante conocer esta. esta es que no solamente violó ese derecho, el derecho a. No solamente se, se, se, se <coughs> el Estado no consultó, sino que además este, era un amparo en contra de la misma ley, de que eran anticonstitucionales los artículos de la ley minera, y eh, una serie pues, de, de, de demandas, pero, eh, y que tenían que ver con el territorio, por eso son muchas preguntas sobre el territorio. Y. Eh, ¿Cuántos minutos? Pero yo creo que con esto es la temática de aquí es donde eh, no hay que perder de vista lo que es el artículo 27, ¿sí? Eh, ¿Cómo interpretarlo, cómo interpretar el artículo 27, desde dónde se hace la lectura? Eh, ¿Qué permite y qué no permite el artículo 27? ¿sí? ¿Por qué... Eh, cuando los antes de entraron en el quisiera entró un poco también en el contexto del litigio la, de la, eh, la Secretaría de Economía no solamente decía que emitió el decreto porque era su obligación sino también porque decía ahí no existe ninguna comunidad indígena lo que existe es un núcleo agrario que no tiene interés jurídico en reclamar lo que eh, Plantea el 169 y todos los instrumentos internacionales. Es este el caso, es muy interesante porque envuelve todo este bloque de convencionalidad. Eh, además, decía, además, decía la, la, la, la, la, los alegatos de la Secretaría de Economía que, eh, que además, no a haber una afectación ambiental porque ya estaba aprobada la manifestación de impacto ambiental entonces tenía razón ¿no? si ya estaba aprobada la manifestación de impacto no iba a haber daño ambiental y además no iba a haber una afectación a las tierras de ese ejido puesto que lo que dice la ley energética es que únicamente o sea, la exploración y la explotación va a ser eh, como dicen ahora, un aprovechamiento superficial ¿no? y temporal ¿no? Entonces bueno, una, una serie de de, de, de alegatos de que tienen que ver con la forma en que está ahora Seguido el artículo 27, les decía que no está pensado. Bueno, el artículo 27 da pie a que se legisle la, la ley de hidrocarburos y la ley de, de, de, de electricidad, bueno, las leyes energéticas que también son como eh, pues son hijas de la ley minera que salió ya tiempo atrás y que lo que establecen es. Pues aquí es, este es el núcleo ya para entrar el es el núcleo de, de estas leyes energéticas que establece, a diferencia del artículo 27 que decía que si habla de la utilidad pública y que los bienes son para la utilidad pública, lo que dice el, el, los, las leyes energéticas es que sí, también los energéticos son de utilidad pública, pero que por esa razón se van a concesionar. Y que además quienes soliciten una concesión tendrán el derecho preferente sobre cualquier otro ¿sí? todavía hay otros artículos son leyes que tienen 200 tantos artículos, entonces se pierde por ahí un artículo donde dice que los municipios están obligados a coadyuvar y agilizar los trámites de las concesiones ¿no? entonces el municipio no, no tiene salida, tiene que autorizar el cambio de uso de suelo, ¿por qué? porque desde la constitución y desde la ley ya le está diciendo que la explotación bueno, la exploración y la explotación de energéticos es de uso preferente entonces, eh, esta forma de, de disponer de los recursos de la nación, pues obviamente eh, eh, impacta ¿no? y tiene, y tiene este, eh, consecuencias sobre la forma en que también los recursos y los bienes públicos son utilizados por los ejidos, núcleos agrarios y comunidades indígenas. Entonces, vamos a ver aquí un poco el eh, contenido peritaje de cómo tratamos de resolver estas controversias, ¿no?, eh, para mejor dar más tiempo para la discusión y ya dejaría. Eh, nosotros lo que sostuvimos en el peritaje, este peritaje lo elaboré con, con Teresa Sierra del CIESAS. Eh, lo que nosotros decimos es que la, la forma en que, en que se aprovecha, por decir, para usar un término así muy político, la forma en que se aprovecha el territorio es de manera integral, o sea que no. Eh, a diferencia de las leyes que establecen que hay eh, eh, por ejemplo subsuelo, superficie ¿no? que hay tierras, que hay terrenos que hay este o sea hay una serie de conceptos nuevos que están introduciendo esta legislación lo que nosotros decimos es que en las comunidades pues ellos lo conciben como, como un territorio con un aprovechamiento integral ¿no? y, que hay, o sea, y que además es una relación colectiva es decir, que no o que quiere decir que, que integral y, y también colectiva Integral en el sentido de que eh, no pueden decir que yo solamente aprovecho eh, mi parcela y me regreso a mi casa y me pongo a la televisión. No. Lo que, lo que quiere decir integral es que eh, la mayoría de la gente puede tener una parcela donde eh, siembra maíz, calabaza o cualquier otro producto, aparte tiene un monte donde siembran donde hay cafetales. ¿sí? Hay otra parte incluso lo tienen ellos mismos. Lo tenían bien dividido en este caso. Por eso. Eh, la parte alta, que es la más serrana, además, este, de, de bosque, eh, lo, lo tienen reservado porque ahí está el lugar sagrado donde se eligen las autoridades, no solamente las autoridades de esa comunidad, sino de todas las comunidades MEPA de la región que son los, y Nahuas también. ¿no? Eh, entonces es un lugar sagrado de, eh, de, de ¿cómo llaman? No ¿Se recuerda, Bueno, donde cortan leña es, un, es el monte donde hay un, usos eh, eh, productivos y sagrados muy importantes. En la parte de media están todos los asentamientos urbanos: la iglesia, el panteón, donde están los cafetales y las, las milpas. Y la parte de abajo, donde antes era el pueblo, lo, lo, lo cambiaron porque se inunda frecuentemente. Entonces, esa es la parte más bien de Agostadero y también de. De, Entonces, de manera que o sea, queríamos hablar de que hay un uso integral ¿no? y no esta noción que tiene la ley las leyes energéticas de que hay tierras baldías más o menos así es como lo, si ustedes hacen una lectura la importancia de la comprensión y de las lecturas hermenéticas ¿no? porque es, eh, la, estas leyes eh, energéticas, estas nuevas leyes de reforma están introduciendo estos viejos conceptos de que todavía hay tierras baldías tierras sin aprovechar ¿no? y que hay que explotarlas, porque si no la población este, está prácticamente ahí... este O sea, cuando hacen una lectura, si conocen uno por ejemplo lo que decían en la época de la colonia, hay muchos conceptos que a lo mejor no son los mismos, pero la noción sí. Bueno, de hecho, el, el, fondo, el concepto es el mismo, que el término cambie, no de, de, de que como hay tierras abandonadas, entonces hay que ponerlas a disposición ¿no? de la producción. Y claro que se pueden poner a, a, a disposición de la producción, pero, eh, pero echando a andar toda esta maquinaria que está, con todas estas herramientas ¿no? que están en el 169 y otros instrumentos ¿no? o sea ¿cuál va a ser la participación de los pueblos aquí? ¿cuáles van a ser los beneficios que van a obtener? y entonces sí podemos formar un acuerdo ¿sí? pero en la manera en que se hizo ¿no? es sí, decir, la Secretaría de Economía a lo mejor sí respetó las leyes que norman la propia Secretaría pero no entendió que las normas no, no se pueden leer solamente por un eh, artículo o capítulo, sino que tenemos que ver todo el conjunto eh, de normas de manera también este, integral y visible, todo lo que son ¿no? las nuevas nociones de derechos progresivas. Eh, entonces, eh, entonces se llama un poco? Sí, lo que decíamos que hablamos es de integral y colectivo, ¿sí? eh, porque eh, decíamos que eh, por ejemplo, la mayoría de las prácticas eh, productivas que tienen que ver con lo material, estamos hablando del aspecto material, eh, también son colectivas, ¿no? o sea, desde, desde el hecho de que, eh, sí, de que muchos aprovechamientos se hacen con, eh, en la familia, hasta... Eh, Sí, es que estamos en esta cuestión material, no de cómo oh, eh, resaltamos mucho este aspecto material, si sí el territorio es un eh, aspecto esencial de la reproducción material, pero, eh, pero también este, de la reproducción espiritual. ¿no? O sea, todo el, el, la mayoría de los espacios están marcados, ¿no? Por, eh, no solo por panteones, decíamos, un lugar sagrado, sino que, por ejemplo, eh, en los caminos hay muchas cruces donde ponían este piedras, cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué, qué te significan esas cruces y esas piedrecitas? y decían, es que esos son los caminos de los muertos ¿no? entonces eh, luego eh, les preguntamos qué otros lugares sagrados hay y los o sea, no podíamos terminar una investigación preguntándoles preguntándoles eso, porque estaba plagado de, de sitios que tienen significación entonces aquí está, por ejemplo nos llevaron a un, a un lugar donde no, nosotros no veíamos nada, ¿no? decían, es que aquí hay un manantial y aquí se aparece un, un Pues la, el ente sagrado que, que conocían ellos y decían aquí se aparece por eso le depositamos estos animalitos entonces eh, todo el espacio también subjetivamente tiene una significación entonces pues no se puede eh, lo que sostenemos al es que sí hacer este tipo de disección del territorio pues eh, implicaba ya una afectación ¿no? y, y, y sobre todo es algo que nosotros hemos estado incorporando en los últimos peritajes de este tipo de peritajes de tiene que ver con derechos colectivos y con eh, proyectos de megaproyectos o proyectos extractivistas es el aspecto jurídico del territorio ¿sí? eh, muy pocos peritajes abordan este tema pero por decir el modelo que nosotros estamos siguiendo es uno que hizo Paul Hirsch en el caso de un caso de, de la Guayana no donde dice que eh, sí o sea el convenio, 16, el convenio 169 habla mucho de respetar esta relación colectiva y espiritual con el territorio, lo cual es, es acertado, pero eh, no hay que olvidar que eh, eh, con esto trataría de ir terminando, que los pueblos indígenas no reproducen su cultura únicamente por, como muchos piensan, por, por tradición o por efecto de una costumbre, ¿no? sino que hay... De, o sea, Cualquier territorio que vamos a visitar, hay una autoridad que representa a la colectividad que ahí vive ¿no? y que tiene normas de acceso a los recursos, tiene normas de, de quién, puede, quién tiene derechos sobre unas cosas sobre otras. ¿no? Hay, hay jurisdicción, hay un ejercicio ahí de, de, de autonomía, ¿no? o sea, de generación de normas y de aplicación de normas, y que eso también es lo que estaba vigente en la Comunidad de San Diego de Progreso. ¿no? Existía, sí, existía un, o existe. Un comisario de Gidal, ¿eh? pero ese comisario de Gidal ahí, ahí estuvimos presente con todo su consejo de notables, ¿eh? que son los que eh, se, son los responsables de, en ese momento, ¿eh? en, ese, en ese trienio que les toca, pues de, de mantener el orden, de regular la vida social. Entonces, eh, ese es el elemento normativo de, de, de este tipo de peritaje: ¿eh? hacer resaltar que hay una institución para autoridades, institución de gobierno, y. Eh, con normas propias ¿no? para eh, el disfrute de su capital. Pero eh, yo creo que ya se ha planteado ahí el escenario, ¿no? el escenario de de dónde está trabajando ahora el peritaje. Hay una hay una imaginario de, de que el peritaje solamente es en ámbito penal y para defender causas de este tipo, ¿no? Que tienen que ver ahora con el momento de la de los pueblos pero, y, de, y en este caso sería de juicios del Estado en contra de, de indígenas y eh, lo que hemos estado haciendo recientemente eh, que, que, que, que hemos dejar resaltado es que eh, se está invirtiendo el proceso y ahora son los pueblos ¿no? los que están demandando al Estado eh, para que se respeten sus derechos colectivos y, eh, y las demandas son de esta naturaleza ¿no? sobre todo tienen que ver mucho con eh, nosotros decimos así, con un vaciamiento de, de los contenidos constitucionales eh, que están desamortizando los bienes, que están desnacionalizando ¿no? los, los recursos, pero bueno es un punto de vista desde este lado ¿no? eh, ahí están las, las sentencias que son muy ricas en esta discusión eh, lamentablemente con ese término eh, yo pienso que aunque se ha avanzado muchísimo la, el, tanto la metodología pericial como también la, la la hermenéutica de los propios jueces, ya podemos hablar de muchos casos ejemplares, está el de ¿no? que fue de los primeros creo que fue la primera sentencia en la Suprema Corte, bueno no fue en la Suprema pero pasó por ahí este, en la Segunda Federal pero donde se tomó el bloque de convencionalidad y ya tenemos eh, muchas sentencias también en ese sentido eh, incluso positivas pero el problema es que no, no, no tiene mucho, no mucha garra la sentencia ¿no? y, y en este caso de las mineras, eh, por ejemplo, la juez eh, sí le dio la razón a la comunidad, pero únicamente en la consulta no se quiso meter a la, a la impugnación de la, de la propia ley minera ¿no? eh, y otros planteamientos que venían ahí. Entonces, eh, pero bueno, pues son experiencias es, que hemos vivido y ya ustedes en sus preguntas me dirán que les interesa o bueno, si tienen también alguna divergencia o crítica, pues eh, será bienvenida. ¿no? Gracias. por compartir la vastísima experiencia en, en peritaje antropológico que tiene el maestro Julio Escalante. Eh, no quiero ocupar mucho tiempo porque necesitamos eh, poner en la mesa sus preguntas, sus uh, intervenciones. Entonces, por favor. Compañero. Sí. Sí o bueno. ¿Está preñado? No. no. De hecho, así nomás. Sí. Bien, la pregunta es este cómo podríamos distinguir eh, un poco más claro, porque lo, esto que habla usted, nuestro de, de los campos que tiene que, que lo, o elementos que llevan el peritaje, eh, en el, así en el, en el ámbito tradicional de, de, de occidente o, o del derecho positivo me suena más como argumentación me suena más como a pruebas hay pruebas documentales hasta, este, ¿cómo podríamos distinguir y esa, esa cuestión de, de esta cuestión más, más tradicional del derecho positivo ¿no? que, que, que poder elaborar o, o este acompañar a algunas comunidades y poder elaborar este, un peritaje que obviamente va a favor de, de, esa, de esas comunidades y en contra de algunas cuestiones que, que les afectan. ¿no? Y la otra es este, dentro de lo, del proceso ya de, de, como el ejemplo que nos dio, este, en qué momento... Se, se presenta ese peritaje eh, o hay que, este, hay que solicitarlo, nada más se lleva y se presenta o cómo se, se hace en este caso. Gracias. Bueno, eh, muchas gracias por la charla. Eh, a mí me parece importante preguntar qué tanta influencia tiene eh, la labor del peritaje antropológico. este, Vaya, ¿qué, qué fuerza tiene frente al juzgador los argumentos que, que ustedes les llevan. Por ejemplo, eh, en el caso de... Bueno, estoy pensando en un amparo donde se, se quiere... Eh, se quiere esgrimir un interés legítimo de una comunidad, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy importante qué, tanto, qué tanta influencia han tenido en este tipo de litigios, eh, vaya el, la justificación que ustedes den, que digan sí, efectivamente hay que tutelar este, pues un bien común, o sea, no, no es tanto que una persona se esté amparando, sino una comunidad, y vaya en el contexto de la reforma del 2011, ¿no?, de la reforma de amparo. Sí. La compañera, la compañera, y la compañera y sí, luego eh, a mí me gustaría conocer el alcance y valor probatorio de Valorio, eh, los dos federales y los razonamientos que se han hecho en sentencia, eh, no, si se pudiera en el máximo tribunal, en su forma corte, cómo han sido, cómo ha hablando el ministro José o el ministro Lelo de la REA, pues son de avanzada, pero digo, no sé qué diría alguna rama. Algunos de los de los que se por ahí a compartir? Gracias El compañero yo solo dos preguntas ¿Existe alguna instancia educativa o digamos algún órgano contemplado o cuál es el que certifica los peritos antropológicos eh, y en este sentido eh, si esta certificación también incluye la certificación del peritaje mismo porque desde mi punto de vista los peritajes son ilegales en el sentido de que el derecho de los pueblos indígenas a... ya está reconocido en la constitución y en ese sentido como prueba pericial tendría que ser cuestionado. Es decir, si un pueblo no tendría por qué pedirle a una comunidad que compruebe que es una comunidad. Entonces... No sé cuál es tu opinión al respecto de esta situación, porque me parece que varias comunidades incluso están cuestionando que un juez les exija un peritaje antropólogo. Perfecto. No, incluso okay, porque un antropólogo puede decir Además. si eres o no indígena o si eres comunidad o no. Bueno, otro, ah, no, no, pero es que voy no, a contar. por Pero saben, no. No, porque es lo de los de arrancas. ¿no? ¿No se de solucionar algún problema cuando alguna, eh, alguna persona indígena con no algún padecimiento mental asesina o, o delinque de alguna forma ¿qué experiencia tiene que no puede preguntarle respecto Sí, muy buenas preguntas a... no, empiezo. yo creo que lo primero es ¿quién certifica eh... ah, yo no soy abogado entonces puedo decir aquí muchas de la práctica y lo que yo sé es que el juez tiene el ambitio de decidir quién es una persona que le puede aclarar esclarecer un hecho entonces puede ser incluso un perito práctico, si el problema es algo sobre madera, si esta madera era la que decían ¿no? le puede preguntar a un carpintero que es el que más puede saber de madera no y, eh, o si es bueno, si es sobre balística, a lo mejor va a decir sí. Si sí, existe sí, sí, un perito balística, pues voy a hablar de, un de balística. Entonces, creo que el juez pues, sí tiene mucha facultad para decidir quién le puede eh, esclarecer un hecho. Debe de estar en el código civil. Eh, aún así, hay, hay toda una polémica, ¿no? Porque los antropólogos, andamos agarrados de la greña porque hay algunos que ya proponen que haya un órgano que nos certifique y que, y que no hagamos espectáculos voy a hablar de los espectáculos que les llaman ahora mercenarios ¿no? que, porque se dan una opinión favorable, por ejemplo, a las, a las mineras, etc. Y este, eh, pero yo le digo, bueno, todas más, aunque te certifique o pues no, el no, juez no se basa en eso, ¿no? el juez se basa más en, en también en su práctica judicial, eh, en el que estamos hablando de peritaje antropológico porque por ejemplo la PGR sí, y la, el mismo, el, el mismo el, el Consejo de la Judicatura lanza convocatorias para acreditar peritos en muchas materias y el único que lanza, bueno sí, y la PGR y son los dos casos que yo sé, que lanzan convocatorias y sí, algunos se han registrado ahí pero te digo, eso no te garantiza que ni tengas trabajo ni que tengas más estatus que otro, yo estoy a favor de que, de que haya esta este especie de relajamiento, ¿no? aunque lo podemos discutir más, ¿no? Pero es más de tu pregunta es que es certificativa. Sí, vale. Ahorita contesto la pregunta de cómo. La otra era lo de. Um, bueno, la Suprema Corte. Eh, bueno, la Suprema Corte también ha ido aprendiendo y, y evolucionando en esto. Eh, las primeras controversias que le llegaron, por ejemplo, la primera que hicimos para lo de que no se consultó en el mismo artículo segundo que está vigente. Pues la desechó por improcedente, ¿no? O sea, se tardó, no sé cuántos años para decir que era improcedente. Eh, ahí hablaba un poco de su, no sé, su apatía o su desinterés. Luego salieron algunas tesis. Bueno, tú, tú lo que quieres es que me ponga nombres, ¿no? Pues, no. <risa> Pero son, son este, creo, una, mejor. O sea, la, la primera sala era que ha estado muy muy metida ahí. Eh, la, también las primeras experiencias fueron de rechazo de la autonomía, ¿no? O sea, no creo que las de ¿sí? Sí, las que, hay tesis, ahí están con tesis por los indígenas. Sale ¿no? eh, eh, municipios y ejidos que pidieron autonomía y dijeron: No pones en quebrando, así pones en quebrando la nación. Se basaban únicamente en la primera frase. De ahí se agarraron, no siguieron leyendo lo demás. Creo que no leyeron el, la primera línea del artículo segundo que dice que la nación es única e indivisible. Pero no leyeron lo demás. Y luego, eh, ya creo que sí, con cocido ya este hay, al creo que se metieron a estudiar a fondo las cosas, ahí tienen libros también ¿no? sobre el tema, eh, y, eh, en algunas sí ha sido muy avanzada, en otras se han quedado, digo, la de avanzada fue sobre todo la cuestión, y aquí pasa la siguiente pregunta, la cuestión de la identidad, ahí ya la, la Suprema Corte ya tiene incluso hasta un protocolo, ¿no? De, no se puede cuestionar la, la no hay, no hay ningún perito ni ninguna autoridad que pueda decir quién es y quién no es el mismo. Es un derecho que le corresponde a la conciencia de la a que decide quién es ingeniero. Eso yo creo que ya lo resolvió la muy bien. Pero, pero ha sido, por ejemplo, en el caso Jack, ¿no? que, que también le dio la razón, la, le, le dio la razón jurídica, pero no le dio la razón práctica, ¿no? porque le piden que aclare qué quiere decir eso y dicen, bueno, pues, de todas maneras pueden hacer el acueducto, ¿no? simplemente vean qué impacto va a causar. Muy lo estoy diciendo, entonces sí hay, hay un poco de bandazos. Eh, ¿Qué más? Porque si no se nos va el tiempo. Eh, la pregunta de qué influencia ha tenido el peritaje, y eh, lo, que lo, lo que yo puedo afirmar es que el, el juez, el magistrado, está obligado, así está, es una obligación, de leer y valorar los peritajes. Entonces, yo lo que, lo que digo así en general es que ha tenido ese impacto de que si sí los leen y se analiza. Eh, en este libro también de racismo judicial lo que decimos es, pues sí, sí lo tomó en cuenta, pero hay que ver cómo lo valoró, ¿no? Entonces, eh, agarra ahí partes aisladas del peritaje eh, no lee el fondo del asunto, y entonces, bueno, como el peritaje dice que, que no estudió, es ignorante y no sabe ni lo que asiente, pues perdónenlo, déjenlo libre, ¿no? Una visión muy prejuiciada de quién es un indígena, ¿no? este, de hecho hay veces que ni siquiera decimos que, que son este, que no estudiaron lo que sea, de todas maneras los califican así. Eh, ¿Con qué afán? Con un afán, procesar? Pues de liberarlo, ¿no? Pero ahí, eh, ahora que se habla mucho del tío estratégico, pues ahí no, el, el derecho no avanzó, ni evolucionó, ni se reflexionó. ¿no? Entonces, muchas veces es el peritaje como un peritaje de oficio y, y, este, y sí ya puedes hacer otro tipo de razonamientos de si realmente es peligroso no, y lo libera, ¿no? Y, y pienso que más bien también hay un uso instrumental del peritaje, lo cual pues, es un riesgo, ¿no? Yo sí le ayuda a la persona, pero hay un uso instrumental que creo que no es funcionario, que es una obra, que no es muy conveniente. Eh, pero creo que al menos ahora, con eso es en lo penal, y ahora ya en los, estos eh, casos de que, que hemos participado de, de gasoductos, productos mineras, eh, por ejemplo, de, los de ocupación militar, ¿no? son muy importantes, no tengo tiempo de preguntarlos aquí. Ahí eh, hay otro tipo de, de, de, de argumentación, que es otra pregunta que me hacían, y, y, y entonces facilita, ¿no? porque los penales se iban por el análisis de la personalidad, y en estos no, en estos ya estamos discutiendo qué es una comunidad, qué es un pueblo, qué es un territorio, o qué, qué es la autonomía, ya no tiempo. Y creo que este, ahí estamos teniendo un impacto más a fondo en el sentido antropológico y también de, de una justicia plena. ¿no? Eh, claro, que ahorita la, la juez, por ejemplo, en el caso de la minera, aceptó totalmente el concepto de territorio, ya me pasó la última, ella dijo, aquí no estamos hablando de tierras, eso es fabuloso esa sentencia por ese lado. O sea, no se metió a la ley minera, pero sí dijo, descalificó a la secretaria de Economía y dijo, no estamos hablando de tierras, tú estás perdido, estamos hablando de territorios. Y la comunidad demuestra que tiene un territorio y hay que proteger ese territorio. Es más, incluso le declaran como dicen, aunque no fuera un núcleo aunque no tuviera personalidad jurídica, tienen interés legítimo y cita el artículo segundo donde dice que cualquier persona de una comunidad puede interponer una demanda. Porque, y ahí pasa la otra pregunta, es una práctica ya de, de, del Estado mexicano, bueno, del gobierno, negar que son indígenas las comunidades que pues, son indígenas. ¿no? Y está el descripción de y está esta cuestión de que. De, de, de, de, de, interés, legítimo, que ha avanzado mucho, no en eso, ha avanzado mucho y creo que ahí se impacta, tiene mucho impacto el peritaje. Yo concuerdo con eso de que yo lo he dicho en muchos foros. Yo creo que hay que hacer el hábitos, el hábito judicial de que ya no quieran los peritajes. La misma norma les permite, o sea, digo, yo creo que es parte del aprendizaje de todos. El antropólogo puede ser, con su saber. ¿no? ubicar ciertos temas ¿no? pero yo creo que se debe hacer una tendencia y a lo mejor que alguien puede decir no, no te acepto el peritaje, yo no lo necesito ahí la norma nos está diciendo que un pueblo es esto, el territorio es esto la autonomía es esto y, y, este, y prescindir de el peritaje pero yo, hay que ir viendo cómo evolucionan, qué preguntas se hacen y eh, pues si la primera pregunta era sobre la argumentación yo creo que eso es algo que más del trabajo que hacemos los peritos, de que de, en una primera etapa del peritaje, que pues, fue el siglo pasado, por decir, éramos eh, muy antropólogos, hacíamos etnografías, monografías, sacaban los datos y todas te bolas, pues Eso era totalmente dañino. O sea, ni era peritaje antropológico ni servía, ¿no? porque el juez usaba lo que quería. Y ahora ya hemos aprendido a argumentar y si ustedes se dan cuenta, pues ahora ya muchos me dicen que soy abogado y de ningún modo... Pero tenemos que empezar a argumentar y tener un diálogo entre, entre el pensamiento y el, el, los conceptos eh, de los pueblos ¿no? cómo lo recoge el antropólogo y cómo los traducimos o cómo se los hacemos inteligible y plausible al pueblo, esa es la labor que, que tiene que hacer el perito y entonces la argumentación pues, es central en, en cómo propone cómo lo plantea, ¿no? porque muchas veces empezamos a hablar de, de la intersubjetividad y que el símbolo y pues sí es muy bonito, ¿no? Y, y cuando yo estoy leyendo lo disfruto, disfruto la antropología, pero un precio es otra cosa, entonces este, como lo podemos bueno? ver. Ay, perdón la incapacidad es que está. sí bueno, pero más bien es incapacidad mental un poco, ¿no? La pregunta, y que, que este en otros países, bueno creo que si sí, México también entró a eso, a los indígenas ¿y se les podía liberar si, les, si se les consideraba incapaces. Y eso fue lo primero que trabajamos en peritaje. O sea, no nos vayamos por la pinta, es una cosa muy distinta, ¿no? En la cultura no tiene nada que ver con eso. En no hay que psiquiatrizar al sujeto, es Desde que Fulcó escribió sobre eso, él dijo: Yo nunca voy a hacer un peritaje porque terminamos este, definiendo al sujeto si es un sujeto anormal, correcto, este, ¿no? Anormal. Entonces, eh, pero sí hemos enfrentado casos, eh, sobre todo Héctor Ortiz ha escrito cosas sobre eso de eh, algunos indígenas que como no entendían suficientemente el español pero no sabían que eran indígenas y que hablaban otro idioma, pensaban que, estaban, pues, sí, que tenían deficiencias mentales y fueron incluso no solamente eh, penalizados sino que fueron eh, sometidos a hospitales psiquiátricos Ahí, Héctor Ortiz platicaba de un caso de un donde no sabemos si cuando esa persona fue arrestada, después fue en Estados Unidos, cuando fue arrestada, eh, gozaba, como dicen, ¿no? de, de plena salud, y más bien por el hecho de haberlo mandado a un psiquiátrico, ahí fue donde lo, lo echaron a perder. Porque a Héctor Ortiz fue a la comunidad y sí, el, el chavo ya estaba mal, pero pues, pues sí, le son casos... Este, es que no me mencionan, mencionar, pero pues son, a veces es un extremo de cómo cuando una justicia no tiene presente la, la, la diversidad y, y estos, pues estos cuestionamientos que, que nos hacen los pueblos este, podemos llegar a ese tipo de atrasión Creo que Bueno, pues muchas gracias de nuevo el maestro es muy escalante no vamos a tomar más tiempo porque ya son las